Acudo, la borro, ella la había borrado, eh, no hubo solución. Ahí estaba usando mi identidad para engañar personas. De mi Facebook cogió fotos para crear un Facebook y un WhatsApp. Identifica a la persona como Ramón Leonardo Sánchez, hace llamado a las autoridades para que resuelvan la situación, pues otras personas han denunciado estafa. Sí, tengo aquí el papel de la fiscalía.